Ya, <risa> día yeah. yeah, yeah. triple F Mambo Desestudio, recibe ser produciendo Que tú quieres ser cristiano, Eres e -ho -e -ho. en la cara se te nota todo. Alza la mano y te invitamos. Que tú quieres ser cristiano, eh, oh, eh, oh. en la cara se te nota. Eh, oh, eh, oh. Quieres formar un coro cristiano, Alza eh, oh, eh, oh. la mano y te invitamos. Eh, oh, eh, oh. Busco un cuaderno y anota, que en la cara eso se le nota. Ya la mata, no me arrebata, no la mato y tampoco me mata. No necesito la mata, la gloria de Dios me arrebata. Que Viva y encanta, rompe cadena y me levanta Libera tu garganta, que hay gozo y se canta Que buena se puso la cruza, con Cristo aquí se goza Sean bienvenidos a la casa, no se rompió la taza La venida del Señor, no lo sabe ni la NASA Que tú quieres ser cristiano, eh -oh, eh -oh. en la cara se te nota eh -oh, eh -oh. Quieres formar un coro cristiano, eh -oh, eh -oh. alza la mano y te e -oh, e -oh. Que tú quieres ser cristiano, e -oh, e -oh. en la cara se te nota e -oh, e -oh. Quieres formar un color cristiano, e -oh, e -oh. alza la mano y te invitamos e -oh, e -oh. Si tú quieres ser cristiano, te damos la mano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 Efectivamente, hay que darle gracias a ese Dios, Creador de la tierra, Jesucristo. Sí, Bernelli, triple F, de ese estudio, eso de ser produciendo. See ya. Palabra, di la palabra y se irá la inferno. Pedro le contesta, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, recibe liberación, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, recibe liberación, recibe, liberación, recibe, liberación, recibe, liberación, en el nombre del Señor, recibe, liberación, recibe, liberación, recibe, liberación, recibe. Liberación, recibe. Liberación, Y el cojo danzó Y todos decían Aleluya, gloria a Dios Y el cojo saltó Y el cojo danzó Y todos decían Aleluya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 Recibe, liberación recibe, liberación en el nombre del Señor, recibe, liberación, recibe, liberación, recibe, liberación en el nombre del Señor. Eso sanado por Cristo. del cielo, mientras su señor se iba, ellos me dijeron para de Galileo, ya se al cielo, ese Cristo que se va, a sí mismo volverán, para de Galileo, ya se mirando al cielo, ese Cristo que se va, a sí mismo volverán. Ellos estaban muy tristes, porque su señor se iba, una nube le ocultaba, no le dejaba mirar Se le aparecieron los ángeles del cielo, mientras su señor se iba Que hace mirando al cielo Ese Cristo que se va A sí mismo volverá Barón de Galileo Que hace mirando al cielo Ese Cristo que se va A sí mismo volverá Vamos ¡Eso! Barón de Galileo Que hace mirando al cielo Ese Cristo Volverá, para de Galileo, ya mirando al cielo, ese Cristo que se va a sí mismo. mismo volverá, varones Galileo, que mirando al cielo. Ese Cristo que se va, a sí mismo volverá. Todo joleverá, todo joleverá. Con tu pueblo redimido, vestido de lino fino. Todo joleverá, todo le verá, Con tu pueblo redimido, él viene a reinar. Todo le verá, todo joleverá. Con tu pueblo redimido, vestido de lino fino. Todo joleverá, todo.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 Arrebátame, yo arrebátame, yo arrebátame, así yo me quiero ir. En hoy el caminaron con Dios. En hoy Elías caminaron con Dios Hermano fueron reto delante del Señor Hermano fueron retos delante del Señor Jehová arrebatame, yo arrebatame, Jehová arrebatame, así yo me quiero ir Jehová arrebatame, Jehová arrebatame, yo arrebatame, arrebatame, así yo me quiero ir En hoy Elías se fueron sin morir En hoy Elías se fueron sin morir Fue que Jehová se lo llevó de aquí, fue que Jehová me lo llevo de aquí, yo arrebátame, yo arrebátame, yo arrebátame, así yo me quiero ir, yo arrebátame, yo arrebátame, yo arrebátame, así yo me quiero ir Hermanos, nos vemos con Cristo Ya se fueron sin morir, fue que Jehová se lo llevó de aquí, fue que Jehová se lo llevó de aquí, Jehová arrebátame, Jehová arrebátame. Arrebátame, así yo me quiero ir. Yo arrebátame, yo arrebátame, yo arrebátame, así yo me quiero ir. En hoy Elías caminaron con Dios, en hoy Elías caminaron con Dios. Hermano, fueron reto delante del Señor. Hermano, fueron reto delante del Señor. Yo arrebátame, yo arrebátame, yo arrebátame, así yo me quiero ir. Yo arrebátame, yo arrebátame, yo arrebátame, así yo me quiero ir yo arrebátame yo va arrebátame yo va arrebátame así yo me quiero ir Yo va arrebátame yo va arrebátame yoho arrebátame así yo me quiero ir Si tú quieres sentir lo mismo que siento yo Si tú quieres sentir lo mismo que siento yo Alabale mi hermano y alabajo Alabale mi hermano y alaba con amor, alaba en la mañana y por la tarde también, alaba en la mañana y por la tarde también, cuando llegue la noche, le otra vez, cuando llegue la noche, le otra vez, y la al amanece la lava, y al amanece la lava, y al amanece la lava, y la amanece la lava, y al amanece la lava, y al amanece la lava, y al amanece y al la lava, y al amanece la lava, alaba, alaba. alaba.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 Como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alame a Jehová. lo mismo que siento yo, si tú quieras sentir lo mismo que siento yo, alabale mi hermano y alaba con amor, alabale mi hermano y alaba con amor, alaba en la mañana, y por la tarde también, alaba en la mañana y por la tarde también, cuando llegue la noche, alabale otra vez, cuando llegue la noche, alabale otra vez, y al amanece la lava, y al amanece la lava, y al amanece la lava, y al amanece la lava. Y y la lava, y a la lava, y la lava, y a la lava, alaba alaba alaba alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, lava, a lava, lava, y lava, la lava, lava, y lava, a lava, alaba lava, y lava, a lava, lava, y lava, alaba lava, alaba lava, y lava, alaba lava, alaba lava, y alaba, alaba, lava, lava, lava, Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, fernando Herrera, cantando para Cristo! Quiero, hermano mío, que busquemos más de Dios. Yo quiero, hermano mío, que busquemos más de Dios. Que no alejemos del mundo y busquemos al Señor. Que no alejemos del mundo y busquemos al Señor. Busca tu felicidad. Y el perdón que de Jehová, busca su felicidad, y el perdón que de Jehová, y verás, hermano mío, que feliz te tira. Y verás, hermano mío, que feliz te tira. Alegre y felicidad, es lo que el segundo te queda.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 Volvamos al primer amor A leer la Biblia Celular, computadora, deja la televisión y celular, computadora. Agárrate de la vida y sentira el gozo ahora. Agárrate de la vida y sentira el gozo ahora. Alegría y felicidad, es lo que el Señor te da. Alegría, y felicidad, es lo que el Señor te da. Alegría, y felicidad, es lo que el Señor te da. Alegría, y felicidad, es lo que el Señor te da. Porque le como yo Porque no le exaltas como yo Porque no le adoras como yo Yo estoy contento porque a mí me libero Porque no le alabas como yo Porque no le adoras como yo Porque no le exaltas como yo Borraste mis pecados y ya no soy esclavo, ahora soy un hombre nuevo Puedo cantar, puedo danzar, puedo adorar en tu presencia Puedo cantar, puedo danzar, puedo adorar porque soy libre Yo soy, libre, yo soy libre libre soy oh oh, oh oh Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre libre soy oh oh, oh, oh. Levanta la mano si tú eres libre la si oh, oh, oh. Levanta la mano si tú eres libre Levanta la mano si tú eres libre Levanta la mano si tú eres libre ¡Eso! ¡Libre por la sangre de Cristo!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 Que son libres, ¡Esa! Fernando Herrera, libre por la sangre de Cristo.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 tenemos poder en el nombre de Jesús Hizo mucho más ahora si el año pasado hizo mucho más ahora No te desesperes hermano Dios te pondrá su corona No te desesperes hermano Dios te pondrá su corona Dios, va, otra vez, en el medio de la crisis.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 En el medio de la crisis, es que dio lo otra vez. En el medio de la crisis, es que dio lo es que otra vez. En el medio de la crisis, por cuarenta tantos años, Dios lo tuvo alimentando. Por cuarenta tantos años, Dios lo tuvo alimentando. No te desesperes, hermano, Dios nunca no ha abandonado. No te desesperes, hermano, Dios nunca no ha abandonado. No lo otra vez. En el medio de la crisis.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 Con todo el dinero del mundo no les podemos pagar la deuda que le debemos nada lo puede igualar la deuda que le debemos nada lo puede igualar ha llegado tu bendición empieza a cosechar ha llegado tu bendición empieza a cosechar ha llegado tu bendición empieza a cosechar ha llegado tu bendición empieza a cosechar y si tú no tienes nada que le pueda aportar, levanta tu mano al cielo. Y entonces a clamar, levanta tu mano al cielo. Y entonces aclama, ha, ha llegado tu bendición. Empieza a cosechar, ha llegado tu bendición. Empieza a cosechar, ha llegado tu bendición. Empieza a cosechar, ha llegado tu bendición. Empieza a cosechar. Tú tienes tu recompensa, si trabajas para Dios, es que Dios te dé el cielo. obra siempre a tu favor, es que Dios te dé el cielo. obra siempre a tu favor, ha llegado tu bendición. Empezar cosechar, ha llegado tu bendición Empezar cosechar, ha llegado tu bendición Empezar cosechar, ha llegado tu bendición Empezar cosechar Eso Fernando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 Tienes tu recompensa si trabaja para Dios es que dios desde el cielo ahora siempre a tu favor es que dios desde el cielo ahora siempre a tu favor ha llegado tu bendición empezar a cosechar ha llegado tu bendición empezar a cosechar ha llegado tu bendición, empezar cosechar ha llegado tu bendición empezar a cosechar ha llegado tu bendición empezar a cosechar ha llegado tu bendición empezar a cosechar ha llegado tu bendición empezar a cosechar ha llegado tu bendición empezar a cosechar Mate ese gigante, mate ese gigante, mate ese gigante. Para que no se levante, mate ese gigante, mate ese gigante, mate ese gigante. Mate a para que no se levante cuando David tiro la piedra Y derriba al gigante cuando David tiro la piedra Y derriba al gigante sacó su padicorrio Para acabar lo de matar saca su padre y corrió Para acabar lo de matar no le dio por la cabeza le cortó, no le dio oportunidad La cabeza le cortó para que respete los escuadrones de Dios Para que respete los escuadrones de Dios Mata ese gigante, mate ese gigante, mata ese gigante Para que no se levante, mate ese gigante, mate ese gigante, mate ese gigante no se levante, tirale la onda Dale con la piedra, dale con la espada Para que no se levante, tirale la onda Dale con la piedra, dale con la espada Para que no se levante Matando ¡Ja, ja, el gigante Gigante. Mátense gigante, mátense gigante, para que no se levante mátense gigante. mátense gigante, mátense gigante, mátense gigante Para que no se levante cuando David tiro la piedra Y derriba al gigante cuando David tiro la piedra Y derriba al gigante, sacó su espada y corrió Para acabarlo de matar. Para, corrió, para acabarlo de matar, no le dio oportunidad. La cabeza le cortó, no le dio oportunidad. La cabeza le cortó para que respete los escuadrones de Dios. Para que respete los escuadrones de Dios. Mata ese gigante, mate ese gigante, ese gigante para que no se levante. Mata ese gigante, mate ese gigante, ese gigante, no gigante, gigante, gigante para que no se levante. Tírale la onda. Tírale la onda, dale con la piedra Dale con la espada, para que no se levante ¡Eso! ¡Y tú! ¡Mata tu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 ¡Se levante! Ja. Desierto, no te desesperes, mantente contento, porque Dios te proveerá en medio del desierto. Desde le mandaba nubes, de noche mandaba fuego. Mi Dios siempre le bendijo en medio del desierto. de ella le mandaba nubes, de noche mandaba fuego. Mi Dios siempre le bendijo en medio del desierto. No te desesperes, mantente contento, porque Dios te proveerá en medio del desierto. No te desesperes, mantente contento, porque Dios te provee en del desierto, Dios tiene el control, hey. Dios tiene el control, hey. Dios tiene el control hey. de tu situación. Jajajaj. Dios tiene el control, hey. Dios tiene el control, hey. Dios tiene el control hey. de tu situación. No te desesperes, mantente contento, porque Dios te proveerá en medio del desierto. No te desesperes, mantente contento, porque Dios te proveerá en medio del desierto.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 Que veré la gloria que viene del cielo con mucha alabanza y con gran poder. Yo sé que veré la gloria que viene del cielo con mucha alabanza y con gran poder. Yo, yo sé que, que me gustaré, me, gozaré. me gozaré. yo sé, me porque con eso me iré. Yo sé, me gustaré, yo sé, que me y yo sé. Me me iré. Yo sé que veré la gloria que viene del cielo con mucha alabanza y con gran poder. Yo sé que veré la gloria que viene del cielo con mucha alabanza y con gran poder. Yo, yo sé, sé que, que me gozaré, me gozaré. Me gozaré. Y yo sé, me gozaré. porque con eso me iré. Yo, yo sé, que y, me yo sé. Me y yo sé y yo sé, porque con eso me iré. De que me voy.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 Y yo sé me botaré, Porque con eso me, iré. Yo, sé me botaré, yo sé me botaré, Y yo sé Y yo sé Porque con eso me iré. Yo sé que veré la gloria Que viene del cielo Con mucha alabanza Y con gran poder Yo sé que veré la gloria Que vendrá del cielo Con mucha alabanza Y con gran poder Yo sé que, que me gustaré Me, me botaré, y yo sé En el cielo, buscando lo de Dios primero Que nadie se vaya ahora Que este culto se puso bueno Si quieres sentir su fuego Levanta la mano y no tenga miedo Dale tu mejor alabanza Al que reina el Dios verdadero no nada se detiene porque Frío se siente cuando esas frías gotas caen De la dentro del corazón y con una vaina nadie crees Para cubrirte de de cuando y te traspase el viento frío ¿no? se Cuando llueve así, ¿no? hay que parar la hoy, derivando hoy, hoy, hoy, sumando fuerzas fuerzas, nuestras manos un amor de malos Que ya no llega a odios Que llega a amor Perdóname Si te he ofendido oh, De mi soberbia hoy estoy Arrepentido Nuestra batalla cae a tiempo y a las puertas estar fríos Eres mi enemigo, eres mi hermana Te necesito Que mm -hmm. llueva de frío Y que llueva mi amor Amor de corazón Y no de frío oh, oh, oh. Somos soldados del ejército más poderoso y terminamos porque gritan porque es todopoderoso su vida se fundirá. My horse was pretty, pretty, pretty. Don't ask me why I can't give love It hurts Oh, wow. oh, wow. oh, wow. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Todo está el No estoy aquí Si vamos tan unidos Como hoy un Que ya no lleva todo el frío Que amor Si te ofendí, hijito De mi soledad amor Estoy arrepentido Nuestra batalla gana, mucho tiempo Y a las puertas está Cristo No eres enemigo, eres quien Te necesito oh. Que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años, todo comenzó a tener sentido. y tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo. ¿Por qué? Los detalles de lo cotidiano Y que aún en las cosas pequeñas Tú estabas Señor pendiente de ellas Tú me enseñaste a creer Que lo imposible puede ser posible Que mis sueños pueden ser los tuyos Y los tuyos pueden ser también los míos Porque eres tú mi Padre providente Eterno The weather el pueblo está esperando por una bendición, Él lo dijo y lo hará. Que él te bendecirá, Él lo dijo y lo hará. Que te bendecirá, el pueblo está esperando por una bendición. El pueblo está esperando por una bendición. Él lo dijo y lo hará. Que te bendecirá, Él lo dijo y lo hará. Que él te bendecirá. ¿Recibe? Tu, recibe. tu bendición recibe, tu bendición recibe, tu bendición recibe, tu bendición recibe, tu bendición recibe, tu bendición recibe, tu bendición recibe, tu bendición abrirá el mar en dos para que. Te Puedas pasar, a abrir el mar en dos para que puedas pasar y todo el mundo sabrá que la gloria de Jehová y todo el mundo sabrá que la gloria de Jehová recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, recibe tu bendición, derribará la muralla de Jericó, derribará la muralla de Jericó y todo el mundo sabrá que la gloria del de Señor y todo el mundo sabrá que la gloria del de Señor derribe.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 Jacob con el andel de Yoba, y en su lucha le decía, Lucho me dice no te Lucho Jacob, Lucho Jacob, y en su lucha le decía, luchó Jacob con el andel de Yoba, luchó Jacob con el andel de Yoba, y en su lucha le decía, no y en su lucha le decía.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 Si so, so. alabas a Cristo Hermano ya viene Cristo, su iglesia viene a buscar. Estemos todos reunidos con Cristo vamos a gozar. Hermano mano ya viene Cristo, su iglesia viene a buscar. Estemos todos reunidos, con Cristo vamos a gozar. Hay que tocar buen aquí. y Esta dama buena allá. Hay que tocar bueno aquí. Y esta dama allá. Hay que tú la lavas, tu aragua hay que tú la lavas, tu tú la lava, tu hay que tú la lavas, tu alara, hay que tú la lavas, tú tú la lavas, tu hay que tú la lavas, tú te agua, hay que tú la lavas, tu alarla, que tú la lava, tu la lava. Hay que tocar bueno aquí y estará más bueno allá Hay que tocar bueno aquí y estará más bueno allá Hermano ya viene Cristo, su iglesia viene a buscar Este movimiento parado no nos vayamos a quedar Hermano ya viene Cristo, su iglesia viene a buscar Este movimiento parado no nos vayamos a quedar ¿Quién dijo que los cristianos no se gozan? herrera la gloria para dios ¡El gozo! ¡Esto está bueno! se alaba a Cristo, se entra hermoso hermano ya viene Cristo, su iglesia viene a buscar este movimiento parado no nos vayamos a quedar hermano ya viene Cristo, su iglesia viene a buscar este movimiento parado no nos vayamos a quedar hay que estar bueno aquí, y estará más bueno allá hay que estar bueno aquí, y estará más bueno allá hay que tú le alabas, cuelará, hay que tú le alabas, cuelará, hay que tú le alabas, cuelará, hay que tú le alabas, hay que tú le alabas, cuelará, hay que tú le alabas, hay que tú le alabas, Ay que tú la lavas, tu que tú la lavas, que tú la la lava, que tú bueno la que lavas, que tú la lava, que lavas, ay que que tú la lava, ay que tú la que la lavas, ay que Cristo Para seguir, no importa lo que digan tus amigos, si Cristo te quiere bendecir. Si te encuentras solitario y triste, sin fuerzas para seguir, no importa lo que digan tus amigos, si Cristo te quiere bendecir. Sigue adelante, sin desmayar. Sigue adelante, sin mirar atrás. Desmayar, sigue adelante, sin mirar atrás. Pronto vendrá a buscar un pueblo santo que le alabe de verdad. La hora pronto se acerca y Cristo pronto vendrá a buscar un pueblo santo que le alabe de verdad. Sigue adelante sin desmayar, sigue adelante sin mirar atrás. Sigue adelante. Sin desmayar Sigue adelante Sin mirar atrás Y tú, amado amigo Prepárate con Cristo Para que lo vamos a gozar con él Pronto vendrá A buscar un pueblo santo Que la alabe de verdad La hora pronto se acerca Y Cristo pronto vendrá A buscar un pueblo santo Que la alabe de verdad Sigue adelante Sin desmayar Sigue adelante Sin mirar atrás Sigue adelante sin desmayar, sigue adelante, sin mirar atrás. Iniciando sistema. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Lo, lo, lo. lo que vas a escuchar a continuación. Solo la calidad que posee. Yo vivía en el mundo triste y abatida y sin esperanza. Pero un día Cristo transformó mi vida y me dio su amor. El agradecimiento quiero expresar del fondo de mi alma. Perfumar tu trono, mi Señor, con esta canción Yo vivía en el mundo triste y abatida y sin esperanza Pero un día Cristo transformó mi vida y me dio su amor En agradecimiento quiero expresar del fondo de mi alma Y perfumar tu trono, mi Señor, con esta canción Ya no viviré solo en este mundo Tengo Jesús que es mi redentor Bajo sus alas me da su amigo, Ahora quiero vivir solo para él Y con mis canciones iré por el mundo Que Jesucristo me hizo feliz Cambió mi vida y mi corazón Solo por amor Paz en mi alma, el Espíritu Santo que me da la vida a mi corazón. Si quieres tenerla, amigo, ven a Cristo, Él te da la vida. Quieres vivir con amor, ven y acéntalo. Cada vez que adoro tu nombre, Señor, siento paz en mi alma. El Espíritu Santo que me da la vida a mi corazón. Si quieres tenerla, amigo, ven a Cristo, Él te da la vida. Si con amor, con la sexta la bendición Necesitamos cantidad, solo calidad. Por eso marcamos la diferencia. Llegando a tu corazón, solo para los que les gusta escuchar lo mejor. 5, 4, 3, 2, 1. Que esté significada y preparada Jesucristo es nuestro amparo Él es, es nuestra, nuestra fortaleza. fortaleza Jesucristo es nuestro amparo Él es, es nuestra fortaleza. fortaleza Él es nuestro salvador Que nos conduce a la vida eterna Él es nuestro salvador Que nos conduce a la vida eterna Dios, porque con el Salvador se siente la bendición Se siente poder de lo alto, se siente poder de Dios Amigo a ti te conviene? A ti te conviene la salvación de tu vida. Pronto, prontito, pronto, si no te quieres quedar. Pronto, prontito, pronto, si no te quieres quedar. Debemos de estar más cerca de la presencia de Dios. Debemos de estar más cerca de la presencia de Dios. porque con el Salvador, se siente la bendición, se siente poder de falta alto, se siente poder de Dios, porque Siente el poder de Dios Se siente poder de lo alto, se siente poder de Dios Porque en el Salvador se siente la bendición Se siente poder de lo alto, se siente poder de Dios Control me, Alexis. El arte de mezclar no es para todo el mundo Por eso tenemos a Alexis Saber que estás atento escuchando estas palabras. Gracias por estar allí, en serio. Quiero primero reconocer que hoy has pasado un día tranquilo. Es excelente que te sientas bien, haciendo tú mismo tus tareas de limpieza y preparación de comidas. Hoy tuviste una formidable actuación. Eso merece un reconocimiento y una invitación cariñosa, para que continúes siendo así, una persona sensacional. Es bonito que llegues a todo lugar dando un saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que por favor, pidas las cosas por favor, y cuando dices gracias al recibir algo, es maravilloso, esas frases te hacen brillar.